Hola y bienvenidos al canal de YouTube de WII, mi nombre es Juan Pablo Pulgarín Rodríguez, estudiante de noveno semestre de fisioterapia en la Universidad de CES y estoy haciendo mi práctica en WII. ¿Sabes qué es el diseño universal? Hoy te queremos hablar de ese tema que es fundamental para no excluir a ninguna persona. Toda la información utilizada en este video está basada en la guía de diseño accesible y universal que te invitamos a descargar dando clic en el enlace que te compartimos en la descripción de este video. El diseño universal significa desarrollar, crear o diseñar dispositivos que puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de que sean adaptados mediante diseños específicos. ¿Pero por qué es tan importante aplicar el diseño universal? Según la Organización Mundial de la Salud en el mundo, una de cada siete personas tienen algún tipo de discapacidad. Cualquier persona puede tener discapacidad en algún momento de la vida, sin importar su edad, género o estrato social. Además, según la Organización Panamericana de la Salud, la accesibilidad y la movilidad son los principales problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad, debido a las barreras arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación y actitudinales que intensifican la dificultad para integrarse al mercado laboral y realizar las actividades cotidianas. La accesibilidad es una respuesta a las deficiencias del diseño. La accesibilidad permite el fácil desplazamiento de la población en general, y el uso de forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes, incluyendo la eliminación de barreras físicas, actitudinales y de comunicación. El objetivo de la accesibilidad es lograr entornos inclusivos que brindan una mayor independencia, seguridad y autonomía para muchos. Cuando se planea adecuar un espacio o elemento a través del diseño universal para ser más accesible, se deben cumplir con los siete principios. El primer principio es el uso igualitario, donde las herramientas de uso diario pueden ser utilizadas por cualquier persona y brindar seguridad y privacidad para el público en general, evitando así la exclusión de las personas con discapacidad. El segundo principio es la flexibilidad en el uso, permitiendo una elección de diferentes formas de uso, adaptables a cualquier persona y que brinden exactitud y precisión al ritmo que el usuario quiera. El tercer principio es el uso intuitivo y simple, donde debe ser un diseño fácil de entender independientemente del nivel de educación o idioma y teniendo en cuenta la experiencia de los usuarios El cuarto principio es la información perceptible que permite la comunicación de la información independientemente de las condiciones ambientales o habilidades sensoriales del usuario El quinto principio es la tolerancia para el error donde las herramientas minimizan los posibles peligros y advierten las consecuencias de acciones involuntarias o accidentales brindando así avisos para esto el sexto principio es el mínimo esfuerzo físico, el diseño debe ser tan eficaz como para así permitir los gestos apropiados con una mínima fatiga, con un uso adecuado de fuerzas y le permite al usuario mantener una posición neutra mientras se está disminuyendo el esfuerzo físico. El séptimo y último principio es el tamaño y espacio para la verdad y el uso. El tamaño y el espacio deben ser apropiados sin importar la talla del cuerpo, la postura o la movilidad. Y ahora que conoces un poco más sobre el diseño universal y accesible, ¿qué ideas de cambio tienes en los espacios que frecuentas?